¿Hola? ¿Qué pasa? Hablemos de SpaceX Bueno, ya sabéis, ¿no? Elon Musk lo ha vuelto a hacer Ahora ya a lo grande SpaceX ha lanzado su primera nave tripulada Y ya ha llegado a la Estación Espacial Internacional Además, lo vimos en el canal de JJ De Ciencias de la Ciencia en directo con Peter, el Quill de Peter. Os recomiendo los canales, por supuesto, y que si queréis revivir este vídeo, que es como el mundial, el gol de Iniesta, pues algo así, pues en cuestión de carrera espacial. Ahí vamos. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bravo. imagen! Es que es brutal, brutal, brutal, brutal. Mirad la velocidad, ¿eh? ¿Cómo sube? Mira el tiempo, mira el tiempo ahí. O sea, ya está a ya está, ya está un kilómetro de altura, ¿eh? Y no han pasado ni 10 segundos. Un momento único, ya sabéis, por mil motivos. Es la primera vez que una empresa privada consigue hacer esto, lo que, lo que conlleva abratar costes. Eh, han conseguido recoger el cohete después de, de llegar a la Tierra en un barco, de forma muy espectacular. Y bueno, aquí se inicia una nueva carrera espacial hacia Marte y pff, quizás otros planetas. Ahí lo dejo. Esto es para los físicos, los astrofísicos, os dejo el tema aquí. Pero a, a mí hay dos cosas que me tienen enamoraico de lo que ha pasado. Dos curvas, concretamente. Una, la parábola, el tiro parabólico. Aquí estas parábolas, es este tiro parabólico que ya definió y describió Galileo Galilei, como Rosa Rosae, Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, ahí a principios del siglo XVII descubrió que el tiro parabólico, es decir, que la ley de los movimientos con la Tierra, cuando hay una gravedad, se parecen a una parábola, se rigen a través de un movimiento que es una parábola. Y una parábola es lo que decía Jesucristo y lo que decimos los matemáticos es una ecuación de segundo grado. Os dejo este chiste. Hay aquí dos componentes, la tendencia natural de un cuerpo en movimiento y, por supuesto, la gravedad que se ejerce la Tierra en él. Así que ese efecto, esa curvatura, podría ser otra curva, pero concretamente es la parábola. Una ecuación de segundo grado. Así tanto un chorro de agua como un lanzamiento que yo haga así hacia arriba. Voy a lanzar algo hacia arriba. estas gafas. ¡Epa! Esto es una parábola. Gracias a Galileo Galilei y a René Descartes, que también definió y describió este tipo de, de funciones y este tipo de... Eh, movimientos, aquí en este caso súmale componentes, lo primero la Estación Espacial Internacional donde ya se ha acoplado la Crew Dragon ya está ahí acoplada con Bob y Doug nuestros amigos ya que están ahí dentro de la Estación Espacial Internacional bueno, esta Estación Espacial Internacional está en movimiento orbitando alrededor de la Tierra súmale ahí variables que fácil, fácil no es el epsilon es muy pequeño, ¿eh? Así que esa parábola, esa descripción de movimiento, esa descripción a través de la física, pero sobre todo de las matemáticas, es alucinante. Una, un tiro parabólico perfecto. Pero hay otra curva que a mí también me tiene robadito el corazón, que es la curva catenaria. Una curva catenaria es la curva que forma una cadena sostenida por dos puntos a la misma altura. Vamos a buscar una cadena, que no tengo por aquí. Tengo solamente una, una goma. ¿Vale? Pues yo tengo aquí una gomita. Os la dejo ahí, Mira. Si yo la cojo de dos, de dos alturas iguales, esta curvatura que veis ahí parece una parábola también, ¿eh? De hecho, lo puedo poner en varias distancias, así más separadas o más juntas. Y parece una parábola, cualquiera diría que es una parábola. Pues bueno, esto se pensaba al principio, que esto era una parábola. Si es una U, ahí como que sub, baja y después sube otra vez. Pero no fue hasta final del siglo XVII cuando los Bernoulli, la familia Bernoulli, que eran unos picajosos, lanzaban ahí retos matemáticos a, a casco porro. Pues resulta que en 1690, a final del siglo XVII... Jacob Bernoulli, el mayor de los hermanos Bernoulli, lanzó este reto. Describir de, de forma algebraica, es decir, con una ecuación, describir de la función que se rige a través de esa curva. La curva que forma una cadena al tener dos puntos en reposo en los extremos a la misma altura. Esto, como lo que provocan los puentes y lo que provoca una cadena. Ya digo, esto es una goma, es una goma, ¿eh? Pues resulta que muchos científicos llegaron a la misma conclusión a la vez Por definir solamente una curva No era una parábola Era una curva que se llamó catenaria Una ecuación que os dejo por aquí Es bastante fea a priori Es un coseno hiperbólico ahí metido Quiere decir que tiene una exponencial positiva y una exponencial negativa Muy bonito, ¿eh? Y esto lo resolvieron tres personas a la vez Huygens, Leibniz Este era el matemático Que es mejor que Newton, ¿eh? Mejor que Newton Y Johann Bernoulli sí ...de la familia Bernoulli... ...de hecho el hermano pequeño de los Bernoulli... qué rabia tiene que dar eso... Eh! ...pues así ya tenemos esta descripción... ...de esta curva... ...esta curva catenaria... ...esta curva está en todas partes... ...lo podéis ver en los puentes... ...en algunos arcos... ...si queréis hacer un arco autosostenido... ...sin cemento ni nada... ...tú puedes hacer un arco... ...con esta curva catenaria... ...que se autosostiene... ...¿por qué? ...porque aguanta la misma fuerza... ...en cada bloque... ...de la curva catenaria... ...es decir... ...aguanta el mismo esfuerzo... Y sufren lo mismo cualquier punto de esta curva catenaria por su función implícita de la exponencial positiva y negativa. Bueno, pues este es el motivo por lo que la catenaria es usada, por ejemplo, por Gaudí en sus arcos que son preciosos, que a priori son muy raros porque los ves que parecen los pasillos más estrechos, pero son muy característicos, muy curiosos y muy sostenibles. Ya digo, el arco se sostiene solo porque sufre lo mismo en cada punto del arco. Pues esto no se queda aquí. En la Crew Dragon, si veis la punta de la nave, es perfectamente una catenaria. Yo pensaba que era una parábola al principio, decía, mira, es una, una especie de, A, ah, una parábola cóncava. Pues no, no es parábola cóncava, parece que se distancia al final. Esto está diseñado a través de una catenaria. Esto lo explica muy bien Ter, a nivel de arquitectura, os dejo también el vídeo de Ter por aquí. Lo que es alucinante es que esta curva ha llegado también a SpaceX. Elon Musk, el Elon Musk, como queráis llamarlo, tiene mucha conciencia matemática Muy bien, parábolas y curvas catenarias ¡Qué preciosidad! Si veis el resto de cohetes no se parecen a esta curva catenaria Y es para que sufra lo mínimo Esa superficie de la nave Que sufra lo mínimo con la fricción De la atmósfera y con la fricción De la velocidad que tiene el cohete ¡Qué, ¡Qué rápido va, eh! Va 10 veces más rápido que una bala <risa> O sea, ¡ojito, eh! ¡ojito! Bueno, pues dos curvas para dominarnos a todos Dos curvas muy bonitas que se parecen mucho Pero son distintas ya está, os dejo aquí mis redes sociales Aquí mi mundo Mi espacio vital durante todo este confinamiento Tengo más casas, ¿eh? pero aquí también se está bien trabajando Y nada, por inducción, N más 1